quienes procuraron participar con su texto argumentativo. Los felicito. Si aún no lo han enviado, todavía pueden hacerlo. Se les otorga una insignia a quienes envíen en primer lugar su texto argumentativo de la semana 1. En esta semana la tuvieron Ricardo, Elizabeth, Juan Marcos y Lucero. Felicitaciones por su esfuerzo. La insignia del mejor texto argumentativo de la semana 2 se otorgó a Lucero. ¡Muchas felicidades! 16 estudiantes participaron en la corrección del texto. José Guadalupe y Lucero fueron quienes lo enviaron primero. ¡Muy bien! Recuerden que el viernes es el último día para enviar el texto del texto argumentativo de la semana 3 en la actividad 3.2 del foro de redacción. En esta ocasión, consistirá en tu autobiografía. Además, en la actividad 3.14 verán el uso de la imagen como medio de comunicación. Los invito a realizar sus actividades de la semana 3. Estamos acercándonos a la meta. Ánimo y mucho éxito en la semana 3.